Hey, hey, hey, carajo. No. <ríe> Me equivoca, youtuber, no puedo. No, joder. Che, ¿qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos? Chicos, chicas, ¿saben qué es esto? ¿Saben qué es ese chico pelón? Bueno, no era pelón, pero pero carajo, este bueno, este que está acá el chico pelón. Esto es los sims 4 yo antes tenía una serie de esto, pero no la pero como se me murió el sim pues no puedo hacer nada y ya pedí me una meta de likes la superamos y ya tal y cual pascual para nueva serie papu entonces le voy a pegar acá a jugar y vale se acuerdan de la partida anterior que era así como como que aquí había otra casa aquí solía estar otra casa no sé si era acá no esta es otra partida Por cierto, he cambiado el micrófono de lugar Y entonces si se escucha algo mal Pues vale Recuerden, quiero un experimento social Entonces que tampoco acá para que me den dislike ¿Ok? No den puto dislike <coughs> Vale Entonces que vale eh, Vamos acá Por cierto, si voy a barrerle el vocabulario Creo que me estoy pasando Acá están algunas partidas, le doy a crear una unidad doméstica, carajo, me quedo ardiendo la garganta después de esa, de esa tarla. Que vale, no estoy, no estoy normal, hoy no estoy normal, son las 1 de la mañana, no sé qué está pasando conmigo Entonces, que vale, eh, este es mi sim, mm, lo voy a modificar un poco, mi voz se sacó grave, perfecto. Vale, el caminado se lo voy a poner, what the fuck, este, este, así, sí, como caminar normal Como caminar paso pero déjame editar, voy a ponerme esta camiseta, perfecto con la calidad 4K Y aquí lo tengo. Por cierto, este video no, no sé si se vaya a subir al 100% Porque lo voy a posponer Porque pasa una cosa Que me toca editarlo mañana Porque ni en pedo voy a comenzar a editar Desde la, uña, desde la una de la mañana Le voy a quitar la barba le voy a quitar los anteojos LOL, no tengo que ser perfecto Lo voy a poner así como normal Creo que ya la cara está más o menos editada, solo le cambió el pelo, se lo cambio por este. Uy, le voy a poner.. Amigo, todos, ¿por qué no? Le voy a poner activo, alegre. Pero, pero, pero, pero... Pero... Está pasando alto, lagazo, que está pasando, que no cargas se ha bugueado. Se ha bugueado. Vale, chicos, al parecer ya listo. Se ha arreglado, se ha solucionado. Vale, le voy a poner la última personalidad que pasa un pequeño bug. Uh. Vale, le voy a poner. El... No sé, tío, Los... soy solitario en la vida real. Soy algo solitario, pero probale. Voy a poner un nombre al azar, Santiago Serrano. Carajo, Santiago Serrano. Ya, al random. Inicio la partida, me pongo así, conecto, el co la, conecto la laptop para que sea más rápida Porque se está descargando Por cierto, me levanté a las 7 de la mañana y yo me levanto a las 1 de la tarde Lo cual, este día ha sido algo raro para mí Porque ella ya la conocen, me despertó atacándome Bueno, no atacándome, así como intentando matarme Pero, pero vale, me comenzó mordiendo y, y me despertó cuando se propone algo lo quiere hacer rápido, ¿ok? Ya me entienden. Y vale, a, a esperar. ¡Pum! Vale, chicos, ya me ha cargado. Si ven gra las gráficas algo malas, pues, amigo, pues recuerda que... Pero, otra vez... Pero que si no se buguea una cosa, se buguea la otra. Listo. Chicos, chicas. Entonces, que vale? Ahí estoy yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a estar ahí? Vale, me voy a crear la casa ya. Va a ser cúbica como la anterior. Va a ser no tan separada como la de antes. Va a ser un cubo. Voy a intentar hacer un cubo. Literal, con esta herramienta que ven acá. Perfecto. Ahora le hundo la puerta. Esta que no sea tan cara Ahora lo estoy haciendo así como que más rápido Como que ya le tengo el fuego No como la vez pasada que estaba así como de volento Pensando que hacía esto, que hacía lo otro Bueno, que ya no era del todo retrasado Ya sabes ya yo conocí el fuego Perfecto, este va a ser el baño Esta la cocina, la que va a estar de este lado Vamos a ver por acá, va a ser el cuarto. Perfecto. Es mm, mejor que nada. Vale. Voy a unirle a lo de las puertas. Le pongo una puerta así normal. normal, Perfecto. Una puerta abierta. Cocina. Perfecto. Ahora voy a lo de la cocina. Nevera. La más barata. Perfecto, esto El aparato Perfecto, le pico esto eh, Muevo acá eh, Pongo este o era este Pero como ven estoy así como algo más rápido Porque como que ya entendí más o menos la mecánica del juego Entonces es que no se me dificulta tanto Perfecto Ahora veamos, le voy a poner una que otra fábrica Para sí. el microondas Otra para lavar platos Y la otra porque sí Porque sí Joder, porque sí Otra que sea porque sí Listo Y un pote de basura este Perfecto. Ahora para mi cuarto No voy a pedir muchas cosas Solo una cama Una cama normal Un pequeño computador que voy a trabajar de lo mismo Esto Quiero un pequeño espacio ahí Pero lo soluciono con esto Con otra pequeña mesa no hay otro retrasado mental como yo aquí en la sesión. Yo voy a poner una normal y una silla. No puedo pedir una silla tan buena. Perfecto, ahora voy para el baño. Voy a hacer un retrete. Una bruma. Esto no lo voy a poner por... Bastante. No, no le voy a poner casi nada De, de, de, de adornos De lujo Porque joder, no me quiero gastar tanto dinero Como la vez pasada Que, que me gasto una millonada en la casa y me quedé sin dinero Ya ven a qué me refiero O sea yo me estoy quedando sin dinero Voy a sobrevivir a base de patatas No coña, no voy a sobrevivir a base de patatas, ni en broma Voy a sobrevivir Acá en la cocina yo no tomé precauciones Le voy a poner esto Y un panel de control del sistema De antiincendios La seguridad es primero Porque ya vieron lo que me pasó la vez pasada Que no terminó muy bonito ¿Verdad? Ya tengo un cierto trauma, un nivel pequeño de trauma, en los sims, tomo bastantes medidas de precaución ahora, y las lámparas que sean así, que yo no quiero pintar la casa de momento, de momento recuerden, a ver. de momento no la voy a pintar, ya, creo que eso ya sería todo O sea, tengo todo lo vital O sea, puedo vivir Yo vivo Acá O sea, puedo sobrevivir Pues, bueno, me vengo acá Rápidamente Le uno el celular a mi sim Le pongo buscar empleo Pero, pero ya al computador Tienes la memoria de la anterior ¿What? Bueno, no importa Vale, eh, gru tecnológico Perfecto Y vale Voy a hacer un pequeño corte Vale tío, si se lo preguntan por qué fue el corte Fue porque fui a tomar agua a ver. Fue un corte, un corte vital lo No me secuestraron los iluminantes. Como pasa todo el día ¿Vale? Mi sim está chateando. Vale, chicos. Eh, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. El eh, despedito mando agua. Como siempre en la vía real. Entonces, chicos. Creo que ya ha sido algo bastante largo. 14 minutos de grabación. Entonces, vale. Lo resumiré en un video corto. Entonces, vale. Entonces chicos, espero que les haya gustado el video Recuerden compartiros con sus amigos Suscríbanse al canal si no lo están Sigamos a 5 likes Sabré que les ha gustado la serie Y seguiré subiendo los sims Claro, si este canal, si este video tiene un impacto En la audiencia de este canal Que los sims normalmente Tienen impacto Entre ustedes No sé por qué a ustedes les gustan más los sims Que de este canal en sí Pero vale, vale, yo me conformo Ustedes también, yo estoy bien Pip. Así, tal, que cual Y pas cual Entonces, Vale, chicos Eso ha sido todo No, tenemos hasta la próxima Adiós okay, a la verga. Adiós